All <laughs> Bueno, estamos hoy hablando de e-commerce y más concretamente vamos a hablar muchísimo de, de PrestaShop y para esto tenemos a tres a tres cracks que conocen muy bien este mundo, cada uno desde una perspectiva. Tenemos por un lado a Jorge González, country manager en España de PrestaShop. Jorge, bienvenido. Bienvenido, muchísimas gracias por contar con nosotros. Eh, hombre, para hablar de vosotros está guay, de contar con vosotros, ¿eh? Eso es bien. Claro nosotros. nosotros? <risa> Tenemos a dos sufridores o, o encantados de PrestaShop, ¿no? que son dos, dos negocios que se han montado encima de PrestaShop. Por un lado, a Ignacio de la Maza, cofundador de Farmacius.com. ¿Cómo estás? Nacho, te vale, puedo llamar. Muchas avisar, gracias. ¿no? Nacho, Nacho, Nacho. Sí, sí. Eh, todo el mundo me llama Nacho, realmente. Sí, nada, gracias pues, para... muchas gracias. Sí, realmente eso es lo que pone el DNI. Así es como firmo. <risa> eh, sí, nada, muchas gracias por invitarme y, nada, encantado de compartir batallitas con vosotros. Nah, gracias, porque, bueno, tenéis muy re, mucho recorrido, ahora te preguntaré, y, y, y mucha experiencia ahí. Y también tenemos a Joshua Ibarz, que ya lo hemos tenido por, por aquí, lo tenemos por segunda vez. A mí me encanta la gente cuando viene por segunda vez, porque, porque ya podemos profundizar en más cosas. Fundador de la tienda del, del apicultor, que está en PrestaShop, y de otros proyectos que luego nos contará. Joshua, qué tal andas por ahí? Hola, Corti. Pues encantado de estar otra vez aquí en casa, ya. Sí, sí. decir. Eh, pues, y encima Joshua va, va montando así proyectos de vez en cuando para tener más excusas para venir más veces por aquí. <risa> <risa> Esa, ese es el objetivo. Yo... Mi, mi objetivo es ese, a ver si monta algo para que me vuelva a llamar Corti. <risa> Una cerveza no tengo que tomar. Pero, <risa> os, voy, os voy a preguntar, para que pongáis que en contesto, claro, yo os conozco, uh, un poco más o menos, para todos os conozco porque hayáis mogollón de tiempo haciendo cosas, cosas chulas. Pero por poner contexto, Jorge, eh, contigo, eh, cuéntanos un poquito sobre PrestaShop, entiendo que mucha gente que, que nos está escuchando ya sabe que es PrestaShop, pero hace un, un mini pitch y sobre todo, tú hace poco que has entrado como country manager de Prestashop en España, por qué narices, no sé, por, por, por qué narices cuentan contigo, cuál es tu objetivo ahora con Prestashop y cuál es la visión de Prestashop a corto plazo. Vale, yo para poner un poco un poco el contexto también cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Porque me han cogido en Prestashop. Yo además he sido el primer country manager de la historia post COVID eh, yo creo de, de, de, la, de la industria de internet de España, ¿no? Porque entré como el 26 de marzo en plena pandemia. <coughs> todo el lío montado, pero bueno, al final la suerte ha sido e-commerce y tal. Yo vengo, ¿por qué llevo hasta PrestaShop? PrestaShop tiene un proyecto muy importante de, de ir evolucionando hacia lo que es mid-market o mid-merchants, que básicamente pues son pues un poco los ejemplos que tenemos hoy, ¿no? E-commerce a partir de medio millón, un millón de euros, con una parte de recepción donde creemos que la, que la solución, lo que es PrestaShop, pues tiene una buena, es una muy buena opción, y para liderar un poco ese proyecto, de ese cambio, más la comunicación más tal, estaba buscando a alguien que viniera de ser e-commerce manager de una tienda, digamos, importante también misma, ¿vale? Yo he tenido la suerte de ser e-commerce manager jamonero en un inicio, que va a ser verdad, y luego de ahí pasé a e-commerce manager en, en Philips durante unos siete años, y bueno, en un momento dado llegó justo antes de Navidades, Llegó la posibilidad de que estaban buscando este cambio, estaban buscando un perfil, digamos, senior, también con un tema de marca personal importante y con la idea un poco de, de que pudiera conectar con ese tipo de Merchand, no La mejor forma de conectar con Merchant de ese nivel de mid-market, es tener a alguien que, que, que piense, y yo sigo pensando, como mid en Merchant, entiendo perfectamente los problemas y tal. Y luego, eh, la figura de de country manager, tal como está ahora mismo configurada el mercado español, pues básicamente es una especie de la cara, los ojos, está la representación, con muchos objetivos, pues primero empezar a entrar en ese mercado mid-market, empezar a contar, porque yo creo que históricamente, o, o hay mucha gente que tiene en la cabeza prestasó proyecto pequeño, y cuando empezamos a indagar, pues resulta que ahí tenemos muchísimo, dentro de los 60.000 e-commerce que tenemos en España, hay un número importante, de, de, de superproyectos montados con facturaciones importantes que además de alguna forma desmitificaban o, o negaban eh, digamos cosas que estaban ahí como el eh, SEO en PrestaShop no funciona, pues bueno, pues hay un montón de proyectos que funciona fenomenal, PrestaShop para eh, proyectos con muchas referencias no funciona y aparecen proyectos de 15, 20, 30, 40 mil referencias, entonces hemos ido, que es uno de mis trabajos fundamentalmente ahora, es empezar a ese tipo de proyectos, darles visibilidad, hemos creado un sistema de casos de, de éxito con webinars y un montón, con lo cual eso sería una parte del cambio. Y luego otra cosa que hemos hecho, que no sé si estaban los objetivos cuando entré, pero pero mola, y es, eh, nos encontramos en mitad del COVID, yo creo que había que ayudar, era un momento de ayudar, se encuentran muchas tiendas, yo fue, si os acordáis, un desastre, montamos una iniciativa que se llama Restart from Home, que básicamente para tiendas que de repente se han físicamente e intentar ayudarles. Empezamos a subir un montón de contenido en el cual pues también participa, porque tiene un punto solidario y si no, bueno, pues se le obliga a tener un punto solidario. Y, y empezamos a montar muchísimo contenido. Yo me vengo arriba con el mundo de los webinars, ya empiezo a webinar diario, dos webinars diarios. Yo lo es que mi mujer quería que no estuviera mucho en casa, con lo cual me tenía todo el día haciendo webinars. Bueno, conclusión, montamos una cadena de producción. Bastante importante. Y en paralelo, eh, bueno, pues yo tuve la suerte, una de las primeras decisiones que tomamos, al, bueno, hubo dos decisiones al entrar como Country Manager, una fue eh, buscar una, una nueva agencia de comunicación y encontramos a la gente de Wildcom, con, con este y tal, con un super equipo y eso nos ha ayudado bastante en todos los lados. Yo, que mí, Mis hijas dicen que mi trabajo es ser más famoso, lo cual yo ahora soy más famoso, he salido en todos los lados, y luego, como vas diciendo cosas que tienen sentido y tal, pues te van llamando demás cosas. Y luego la segunda parte, que para mí era súper importante, porque mi perfil no es técnico, es de gestión, eh, era buscar a alguien que técnicamente en mi equipo me pudiera ayudar. Porque ya llegamos y entonces encontré, tuve la suerte de encontrar a Alejandro, a Alejandro Ramos y, y, bueno, y lleva conmigo. Y es una parte muy importante. Estamos generando muchísima formación que para mí va a ser uno de los puntos fundamentales y apoyando, ¿no? Porque yo creo que para poder ayudar a este tipo de e-commerce ya de un cierto tamaño, la parte técnica tiene que estar, estar cubierta. Por lo cual, esos son un poco para mí los objetivos que ahora vamos muy bien y de cara al año que viene, pues estamos un poco redimensionando, aumentando estructura, aumentando responsabilidades... No, no, no. Vale, Muy genial, porque al final, para, también por poner en contexto, PrestaShop seguramente sea la plataforma de e-commerce más utilizada en número de instalaciones en España, ¿puede ser? En España tenemos aproximadamente unas 60.000. Vale. Eh, de esas 60.000 no todas están vivas, vale, porque hay mucha plataforma que se ha creado y se han dejado un poco en stand-by, pero yo creo que aproximadamente el 50-60% están están activas, pero vamos, el número oficial son unas 300.000 globales, 60.000, y luego a nivel nuestro de ecosistema, Francia es la madre, con un número similar de tiendas. Italia, España, estamos los tres países un poco ahí a, a la limón. Y luego ha surgido ahora, que es una cosa que es increíble, sin ningún tipo de desarrollo, sin ningún esfuerzo por prestar shop. Polonia, han surgido 20 o 30.000 tiendas en Polonia, que no está muy claro, empezamos a desarrollar. Y luego hay un desarrollo muy fuerte en la parte de Latam, básicamente México, Colombia, Chile. Vale. Chile. Perfecto, o sea, es que yo siempre por decirlo así, España ha sido territorio prestaso, al menos hasta hasta hace poco, claro. y, y eso se ha notado Bueno, pasamos a también a ver la perspectiva de las tiendas porque aquí tenemos dos cracks, Nacho cuéntanos un poquito qué es Farmacius y danos un poquito de contexto, o sea cuándo, ¿cuándo nacisteis, cómo y qué números manejáis a día de hoy cuéntanos un poco la historia Pues mira, Farmacius nace en 2012, mayo... Te diría que el 15 de mayo de 2012 <risa> fue el primer día que abrimos la, la tienda. Eh, bueno, yo, así para que un poco de contexto, llevaba muy poco tiempo viviendo en Alicante, porque, bueno mi, mi mujer en aquella época me había traído aquí. Y bueno, pues al final te tienes que buscar un poco la vida, en ¿no? un entorno que no es el tuyo, que no tienes pues, tu, tu red de contactos no y estás un poco ahí desubicado. Y bueno, yo venía haciendo cosas de, de proyectos online desde 2006 pero siempre como hobby, ¿no? En mi tiempo libre, como, bueno, como yo qué sé, lo, lo que me gustaba hacer, ¿no? Y, pero claro, realmente al final somos el país de la titulitis y yo pues, realmente lo que yo sabía pues no estaba avalado nada más que por mí, ¿no? Eh, y por algún proyecto que había montado, ¿no? Que llegué a tener una web incluso de series, ¿no? Con más de un millón de, de visitas al mes y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí hacer un máster de comercio electrónico que se, que se empezó a gestar en esa época aquí en Alicante, que es con Master. Que, que creo que lo conoceréis. Bueno, pues, soy alumno de la primera edición de Conmaster y a raíz de ahí nace Farmacios, que fue mi proyecto de, de fin de máster. Y bueno, pues ya empecé a vender antes de, que termina, de terminar el máster y, y hasta hoy. Lo que pasa es que bueno ha habido muchos cambios y sobre todo en los últimos, en los últimos dos años que se... Bueno, todo el proyecto nace porque al final mi mujer mi, mi familia política pues, son farmacéuticos de toda la vida. Y al final cuando yo me planteo decir, vale, yo quiero vender cosas, yo venía a tener experiencias laborales en, en, bueno, en empresas de deporte, de caldón, etc. Eh, pero claro, te das cuenta que al final a ti te llega el producto, ¿no? En las tiendas no tienes no tienes contacto con nada, ¿no? Entonces, en, mi idea inicial iba por ahí por el tema del deporte, pero, pero claro, cuando me di cuenta de esa red de contactos que no tenía, pues es verdad que mi mujer sí que tenía en la farmacia pues todos los contactos de, de hacía muchísimo tiempo, tenía colaboraciones con las marcas y demás. Y teníamos el producto físico para hacer un test sin una gran inversión, ¿no? O sea, al final era montar una tienda y, y con ese primer catálogo de producto que ya estaba en la farmacia física, ¿no? Y así, así empezamos, empezamos a vender y empezamos a comprar y tal. Y, bueno, bueno, <risa> hoy tenemos un almacén de 1.200 metros. Eh, estaba mirando, a raíz de lo que decía Jorge, tenemos un catálogo de, que ya supera las 54.000 referencias. Ostras. Eh, no todo lo tenemos en stock, ¿vale? Trabajamos con, bueno, tenemos ahí una operativa... Eh, va, vario pinta y, y bueno pues venimos los tres últimos años duplicando la facturación, eh, este año estaremos por encima de 5 millones y medio Joder. y bueno pues el objetivo para el año que viene sería seguir un poco continuando con, esa, con ese camino y ver si somos capaces de llegar a los 10 Oye, nada tío, como un tiro vais, que gusto de escucharte. Oye, voy eh, eh, a poner en contexto. Esa claro, es pues la parte bonita después. La parte. La verdad, es muy complicado, evidentemente. El, el sufrimiento va no, a estar ahí. Lo malo del sufrimiento está cuando sí. te van bien las cosas y cuando te van mal. Entonces, ya que sufres, que vayas bien. Sí, sí, eso está claro. Ya que ya que estás ahí metido hasta, hasta la ceja, por lo menos que vaya bien. Oye, y de sector farmacia, que, que, que, claro, porque es distinto, ¿no? ¿Qué otros sí commerce ¿Qué, ¿Qué peculiaridad tiene o qué peculiaridades hay que tener en cuenta cuando te metes en este sector? Sector farmacia, a ver, realmente es un sector muy particular, muy. Bueno, tiene, su, tiene sus cosas, ¿no? Como todos, pero bueno, este es bastante particular, sobre todo por lo tradicional del, del mismo, sobre todo cuando nosotros empezamos, ¿no? O sea, nosotros, para que te hagas una idea, cuando nosotros empezamos, las marcas. La negativa de venderte simplemente producto, pero vaya, decir, no, es que no te quiero vender. <risa> ¿Por qué? Bueno, es que no quiero vender por Internet. O sea, bueno, es otro mundo, ¿no? Por suerte, pues bueno, eh, ya eso es una cosa que venía cambiando y el COVID ha acelerado ese cambio. ¿no? O sea, nosotros actualmente tenemos acuerdos de colaboración pues, con empresas como Bayer, como Procter Gamble, como bueno, un montón de laboratorios de primer nivel con los que tenemos acuerdos de colaboración que incluso invierten parte de su presupuesto en marketing digital dentro de nuestra plataforma. Entonces, bueno, pues no solo trabajamos con ellos a nivel de comprar productos o de bueno, de, hacer, de colaboraciones de, de más en plan visibilidad de, de las campañas, de promociones. Bueno, trabajamos mano a mano en ese sentido. Bueno, o sea, que hay un cambio muy grande en ocho años realmente. O sea, de la negativa de muchos de ellos a no, a no querer venderte porque no... Porque en la práctica nosotros no somos una farmacia. O sea, nosotros somos una, empresa, somos una empresa aparte porque la lógica es que no tiene nada que ver. O sea, un negocio independiente que surge de ahí, pero, se, pero es un negocio que sigue su camino. Y ese concepto no... No te creas que todavía hay marcas que no lo tienen claro, ¿eh? O sea, simplemente por el hecho de decir que si no te mando el producto a la farmacia, no te puedo vender. Bueno, pues nada... Seguiremos trabajando con los demás. O sea, es, es un cambio mental para ellos que es, que es, un, es, es, un, es, una, es un sesgo mental suyo, ¿no? O sea, de, un, o, o, o sea, yo entiendo que pueda decir, oye, es que yo quiero trabajar con gente que venga del canal, ¿no? Que digas, oye, pues yo quiero trabajar con gente que venga de la farmacia y tal, y que es nuestro origen. Lo que pasa es que todas las farmacias que hoy en día tienen cierto tamaño en online... Todas tienen una estructura independiente, todas tienen un funcionamiento independiente porque al final es una cosa independiente, es que no tiene nada que ver. De hecho, yo diría contraria, ¿no? Porque al final una farmacia posiblemente es eh, margen y, y en el online es volumen, es, es contrario totalmente, ¿no? No, no, no, puede, no debería estar ni mezclado siquiera porque pues, es lógica diferente. Pero bueno, nosotros tenemos que ir un poco ahí jugando en ese, en ese camino entre una, entre una cosa y otra, ¿no? Oye, ya y por último de, de esto, ya dentro la curiosidad, regulatoriamente hablando, eh, hay productos que no podéis vender, ¿no? Nosotros solo vendemos productos que son, bueno, lo que en el sector se conoce, productos de venta libre, o sea, no que no tienen ninguna connotación más allá que un zapato. O sea, no son medicamentos ni, ni con ni sin receta. Eh, a día de hoy sí que hay una normativa que permite a las farmacias eh, online, pero eh, o sea, vender una parte de medicamentos, pero eh, que estamos hablando de unas mil referencias, pero solo si la, fa la, la farmacia o la web, el titular es exactamente el mismo que el de la licencia de la farmacia física. Vale. Lo cual limita a, que no, a socios, a, o sea, a inversores, limita muchísimas cosas. Pero es, es verdad que es un sector que está, regula so está regulado especialmente y esa regulación, pues, yo siempre he pensado que la normativa está más pensada para, para ir contra la venta ilegal que, contra, que realmente favorecer, el, favorecer la, la venta de medicamentos online. Pero bueno, en ese sentido no somos... Eh, bueno, del, siempre se habla en el sector de, la, de lo que es el concepto de farmacia mediterránea, que es el, bueno, los modelos más parecidos en Europa son el modelo de farmacia en España, en Italia y en Grecia. Y si nos vamos al modelo bueno, de Reino Unido, pues no tiene nada que ver. ¿no? Entonces... Hay esas diferencias. no, en, pues en un montón de países ya en Europa ya se venden medicamentos con receta incluso online. Pero, pero estamos lejos todavía de eso. Y además nosotros no lo podremos hacer. O sea, solo lo podrá hacer un titular de una farmacia física que monte una web y que el titular de la web sea el mismo que bueno. el de la farmacia física. Que, me, que sí, vaya, no, no, yo no tengo problemas con eso. O sea, me parece, me parece coherente con el sistema tal y como está montado. Así bueno. que, bueno. Ya sabemos que se vende mucha Viagra por los mensajes de spam, pero no se puede comprar ibuprofeno. O sea, que son, son cosas que pasan. Sí, realmente la normativa al sí. final lo que le da a la administración es un marco legal para poder atacar a toda esa gente que vende ese tipo de medicamentos de forma ilegal y poder cerrar y bloquear webs judicialmente. Tiene toda lógica. Va, la lógica. tiene lógica va, por, va más por ahí casi que por tener en cuenta que al final el gasto en eh, medicamentos no es un gasto que interese eh, potenciar de una manera mm, descontrolada, ¿no? O sea, de hecho, la, la venta por internet tienes que, tienes que mantener un registro de, de unidades incluso. O sea, no, tú no puedes... Si alguien te hace una compra, que además técnicamente... La normativa es compleja, ¿no? Porque no es que tú hagas una... El cliente no te hace una compra, te hace como una propuesta de compra, que bueno, no sé yo, la gente que lo está haciendo no sé cómo lo está bordeando eso, porque al final hay que bordearlo de alguna manera, eh, porque no puedes... Tú no le puedes mandar a alguien 50 ibuprofenos, vale. porque al final lo, el ibuprofeno en España vale una vale. cosa porque está... Eh, en cierta medida, bueno, pues eh, sujetado por el, eh, o sostenido por el sistema sanitario, ¿no? Y en otros países vale otra cosa, ¿no? Entonces empezamos a ver el tráfico de medicamentos entre países, donde pues, hay un negocio eh, paralelo y demás, ¿no? Entonces, todas esas cosas son muy, son mucho más complejas realmente que, no. que el hecho de que puedas o no comprarlo, pero ya te digo, el, el, el, el, no, no es fácil, no es fácil hacerlo. Hay gente que lo hace y, y lo, bueno, está funcionando, pero ya te digo, muy, muy acotado. No. Oye, Naya, ya nos da una pincelada con, con tal, nos da una pincelada de que hay un universo porque es verdad que es muy fácil hablar, o sea, yo que venga, ah, esto sería fácil, pero luego todo tiene sus connotaciones. Sí, cada sector tiene sus particularidades, no es verdad que el farmacéutico además, pues que es un sector que está hiperregulado, pues bueno, pues eh, posiblemente más, ¿no? Que otros, ¿no? Y además también porque es un sector especialmente tradicional, también implica la salud, o sea, yo te a una cosa que te vas, a, en muchos casos te vas a tomar. Eh, o te vas a aplicar, o te vas a, Bueno, no es... No, son, o sea, no, no, no, no es lo mismo que vender una entrada para el parque de atracciones claro. eso seguro. Es que posiblemente sería el negocio ideal, ¿no? El descargar PDF, ¿no? Nos pasamos a otro sector que también es tradicional, ¿no? pero que, que creo yo, ahora que nos cuente, creo que no tiene tantas tantas restricciones, como es el, el, el material de apicultura, que tiene. Bueno, es, es tu negocio base. Cuéntanos, soy un poco de, sobre la tienda del apicultor, eh, cómo nace, eh, qué números manejáis ahora y también cuéntanos un poco, pinceladas, de tus nuevos proyectos. Pues bueno, la, la tienda del apicultor, como dices, eh, vendemos material de apicultura, que es... Lo que necesita, bueno, no es miel, no es, como pueden pensar la gente, alimentación, sino es todo lo que necesita el apicultor para desarrollar su hobby, porque cualquiera de nosotros pues, puede tener su colmenita y, y tener pues eh, sus huertos polinizados, su miel, su cera de abeja, o lo que buenamente quiera sacar de ella. no eh, Entre ellos, mira, también tenemos eh, medicamentos, eh, porque bueno las abejas también tienen que curarse, y, y tenemos licencia de centro dispensador de medicamentos y como estaba comentando Nacho, pues no podemos venderlos por internet. Lo hacemos vía propuesta eh, de pedido y bueno, pues eh, nos hemos pegado un poco con la gran problemática que tiene eh, en este caso Nacho. no Nosotros al final son pocas referencias porque es solo una categoría más dentro de las muchas. Y bueno, pues eh, como comentaba, nosotros empezamos en 2014. Eh, ya llevamos pues cerca de siete años trabajando eh, directamente como pure player digital y bueno pues eh, somos eh, 13 personas ahora trabajando en temporada en campaña que suele ser en primavera somos algo más vamos a pasar ahora eh, bueno, pues con el tema logístico siempre andamos pegándonos, ahora vamos a pasar a un almacén un poquito más grande porque es como son productos que, que pesan y que son muy volumétricos, necesitamos espacio y, y bueno, pues pasamos a una nave ahora de 4.500 metros cuadrados y, y nada, este año por los números cerraremos una facturación de cerca de 3 millones y, y nada, pues la idea es eso, seguir... Eh, ayudando a los apicultores eh, de toda Europa porque es el, el gran reto que tenemos para los próximos años eh, con, con nuestro canal de distribución de material y, y conocimiento, ¿no? porque no solo nos limitamos a al, al producto físico ahora. Eh, Bueno, aquí has dicho muchas cosas lo primero, joder, lo que han de ser sí las abejas ¿eh? o sea, tres kilitos o sea, que, que eso es importante, ¿no? mola que a veces eh, subestimamos el poder de los nichos, ¿no? yo me acuerdo la primera vez que conocí a Yosua, digo, joder, vender material para apicultores, digo, por internet, o sea, suena, vale, le voy a vender a tres y ya está, pues, pues no, hay unos cuantos más, y encima es como un, un negocio B2B, B2C ¿verdad? Cuéntanos un poco, lo, eh, vendéis al final a, son profesionales, pero también a partir Particulares, ¿no? Sí, justamente la, bueno, la apicultura es, es una ganadería eh, en cuanto a la vertiente profesional, porque, claro, la, la miel, eh, el polen, el propóleo, la jalea real eh, son productos de alimentación y el apicultor es un ganadero. Por tanto, es una salida profesional y ese tipo es, un, es uno de nuestros tipos de cliente que lo catalogaríamos dentro del B2B. Porque muchos son empresarios que tienen eh, gente a cargo, hacen compras como si fuera una empresa y al final también pues, son todos profesionales. Pero luego la parte del B2C, como comentaba, que podríamos ser cualquiera de nosotros que tuviera interés en poder tener una colmena, pues eh, es un b 200 b un es más habitual porque yo, yo quería una yo creo que te dije la otra vez yo quería unas abejas aquí en mi terraza mm. para que se comieran los pulgones de, de mis plantas y monse no me ha dejado me ha dicho pero cómo cómo vas a poner abejas y digo pues mejor bueno eso por pues, mariquitas tampoco me ha dejado es que es, cómo son es eh? si es que todos los bichos le dan eh, has, has Uy, dicho sí. también eh, Joshua yo sé que te voy y liando <risa> Eh, José, has hablado también de servicios. Eh, cuéntanos un poquito, porque de, de hecho el otro día a mí ya me ha adelantado un poquito. ¿Qué, ¿Qué servicios digitales estáis empezando a, a mover también en este entorno? Pues como, como tú comentabas, que hay mucha gente que, que bueno que no tiene ninguna relación con el mundillo y, y le gustaría empezar. Lo primero pues es formarse y, y saber eh, entender pues, cómo empezar. ¿Cómo ¿no? empezar? esa fuente de información, nosotros antes la, lo hacíamos, bueno, sobre todo a través de divulgación del blog y demás, pero hacíamos cursos presenciales. Y, bueno, de, un poco impulsados por, por todo lo que está pasando, eh, pues cambiamos esa parte presencial, que al final yo la mantenía porque nosotros nacimos digitales, siempre en, en la venta de producto, pero esa parte presencial era bastante importante porque los cursos pues hacíamos eh, lo que más molaba pues era ir a, a las colmenas a a toquetear y a estar ahí y ver la sensación o vivir una de las la experiencias. ¿no? Pero bueno, esto ha hecho que, que le demos el cambio y que hagamos todos los cursos ya 100% digitales y entonces, bueno, sirve es una herramienta que nos sirve para captar nuevos clientes, porque al final, gracias a formarlos, saben eh, y los conduces y los guías paso a paso durante toda su trayectoria. Y también como fidelización, ¿no? Porque, pues bueno, es una plataforma especial para nuestros, con precios especiales para nuestros clientes que lo que nos sirve también es un poco de fidelización de los mismos, que al final por la recurrencia para nosotros es súper, súper importante. y ya para acabar, y, y, y esto ya se va un poco del mundo PrestaShop, pero también te has lanzado una marca de, a, a, a b c ¿no? O sea, una internacional, como es Abora, ¿verdad? Es, es, ¿Se pronuncia Abora? O oh, me estoy volviendo a equivocar. Abora, ves, es que Ahora, siempre con, sí. con, con, con, con estas marcas <ríe> siempre me lío. Cuéntanos un poquito sobre esta marca. Pues mira, ahora nace, bueno, como un proyecto, eh, como una marca de, de diseño y relacionando la cultura mediterránea y la madera, ¿no? Y, y lo aterrizamos... Un, como son las palas de playa le quisimos eh, dar un toque pues, que, que no tenía ¿no? porque al final lo que nosotros veíamos es que, jodin era, era un gadget que aquí utilizamos muchísimo y bueno se utiliza en, en, en todo el mundo, de hecho en Brasil yo no lo sabía, pero antes de empezar esto nos dimos cuenta de que era un deporte que después del volei y del fútbol pues eh, eh, es, era muy, es muy cultural, ¿no? entonces lo que hicimos fue eh, hacer un, un gadget eh, de uh -huh de diseño, dándole, como digo, ese toque de calidad y, y diferenciándolo y haciendo y haciendo marca. Y, y bueno, ahí también estamos liados ahora nuestro primer año intentando Oye, nada vender para todo sí, el mundo. Pa parece que los días de Joshua, desde luego, son también muy, muy largos. Eh, pues voy a hacer la, la primera pregunta así tirada a vosotros dos, eh, orientada a PrestaShop, ¿no? ¿Por qué elegisteis PrestaShop en su momento? Y lo quiero hacer sobre todo para que la gente que nos esté escuchando, plantándose en un e-commerce y muchas veces surge esta historia de qué plataforma eh, utilizar, quiero que desmembremos poco a poco el para qué es bueno PrestaShop. Entonces, empezamos por, por por qué lo elegisteis en su momento. Nacho, empieza tú si quieres. Pues a ver, nosotros, yo tengo que reconocer que llevo en PrestaShop poco tiempo. Eh, yo cuando hablé con, hablé con Jorge ya una, una entrevista que me hizo para, para el canal de PrestaShop y yo realmente empecé en Magento eh, lo que pasa es que hace en vera, el verano de 2018 nos pasamos a PrestaShop y por un, por un tema de costes de desarrollo básicamente ¿no? porque es verdad que, que estábamos muy a gusto en Magento y, y Magento no, no solucionaba lo que necesitábamos pero pero realmente los costes de desarrollo en Magento estaban muy disparados, ¿no? En aquella época yo me acuerdo que se hablaba, porque pues, al final si, si necesitabas un, un desarrollador de Magento, pues, pues al final estábamos hablando de sueldos que en Madrid rozaban los 60.000 euros, ¿no? Mm. Entonces. Y no había muchos. O sea. No. No, no tengo claro tampoco el porqué. O sea, no, no entiendo. De, como no soy tampoco un perfil técnico. No, no tengo claro el por qué realmente. O sea, qué hace a que no haya desarrolladores de Magento frente a prestashop ¿no? Que, no. Que, que está mucho más. Bueno, hay mucho más mercado de, de desarrollo, ¿no? Entonces, ese fue el principal motivo, ¿no? Realmente. Yo te diría que no. No soy pro ninguna plataforma en concreto. Y al final la conclusión es que la que tenga esté bien montada. Claro. Porque tan malo es tener un agente mal montado como un pretaso o sea si está mal montado está mal configurado si no está optimizado no sirve ninguno de los dos o sea no, no es una cuestión de yo creo que la herramienta al final bueno no es la no es no es la clave de que, de que el negocio vaya a funcionar totalmente no pero es verdad que la que tengas es que esté bien hecha no eh, bueno yo hablaba antes, Jorge, del tema de las limitaciones de referencias y tal, ya el otro día alguien me decía, no, no, es que, es que un WooCommerce se come todas las referencias que le eche, pero tiene que estar preparado para eso. Uh -huh. Pero claro, ¿todo el mundo lo sabe preparar? Posiblemente no. Uh -huh. eh, porque si cuando todo el mundo dice, no, es que WooCommerce no coge miles de referencias, pues claro, sin, a lo mejor no es fácil hacer que lo, que lo haga o que fun hacerlo funcionar con tantas referencias pero yo creo que el la problemática no es la plataforma, no es... Pero vaya, nosotros decidimos pasarnos a, a PrestaShop y, bueno, a día de hoy estamos contentos con, con, con la plataforma, pero sí que es verdad que nosotros hacemos gran parte de la gestión, la sacamos fuera, ¿no? Porque yo, desde aquí aprovecho que está Jorge, eh, creo que una de las cosas que he hecho de menos de los de los CMS, ¿por qué no tienen una capa de gestión? O sea, es que cerrarían el círculo. O sea, es que al final nos obliga a sacar todos los datos fuera y realmente PrestaShop o Magento o lo que sea, acaba como un TPV. Yeah. Eh, porque nosotros hacemos toda la gestión, la hacemos Totalmente fuera. Totalmente de acuerdo. La hacemos todos, o sea, extraemos todos los datos. Para alusiones. <ríe> es una realidad, ¿eh? yo creo que a todo el mundo para, le pasa. Para alusiones positivas. No, no, estoy de acuerdo. Que además sabe. genera una, una situación de bloqueo. Ahí, para eso es. ¿Sabes? Porque cuando llegas a un punto que dices tú, vale, cuando tú empiezas tú solo y haces cuatro ventas, te apañas, ¿no? Porque no necesitas... No hay una gestión de datos brutal y nada, pero cuando cuando empiezas a mover información y ya tienes un histórico de pedidos, de cifras, de ventas, de no sé qué, hay un bloqueo porque dices, sí ahora qué? cómo ¿Qué conecto? Y empezamos a los RPs a los no sé qué, que eso es una película... Dices, yo del RP necesito dos pestañas y tiene un montón y me van a cobrar una integración de 10.000 euros para arriba y empiezas a ver que no hay no hay nada intermedio Jorge quieres es decir mi... algo por alusiones me parece muy bien tirado Nacho ¿eh? me encanta sí dicho. no por, por, por no no Nacho va muy bien luego ya veremos Joshua pero vamos bien <risa> eh, básicamente esto es sin censura porque el no yo, yo lo que por un lado el tema de obviamente se está trabajando en esas capas de gestión que está claro es lo que falta un poco para cerrar un círculo. Y luego el tema este del, del por qué el más desarrollador es PrestaShow, Magento y tal. Yo creo, después de lo, lo que yo estoy viendo, es que viene, va un poco en la esencia de, de lo que es PrestaShow. ¿no? PrestaShow es un open source con mucha, digamos, apertura de código, que además con una comunidad súper fuerte. Y yo lo que veo de Magento, pues obviamente es como las agencias. Nosotros tenemos 43 agencias, eh, bueno, se, se van desarrollando. Yo creo que lo que es la comunidad Magento cerrada, los desarrolladores de esa agencia están mucho más controladas, es open source, con lo cual yo también creo que es un tema de, posiblemente luego la complejidad o no de la, de la solución, pues también haya que... Pero claramente nos estamos encontrando con los casos como el tuyo, ¿no? que por mí es un caso que me gusta mucho, de gente que tenía magento, que cumplía sus necesidades perfectamente, estando bien configurado y tal, pero con unos costes de mantenimiento, de actualización, de migración, pues importantes, ¿no? Y a partir de ahí, pues voy a aparecer otra solución que básicamente, por lo que tú comentas, por ese coste de desarrollo hora persona técnica, que hace que, que pueda hacer muy similar o con pues, características muy similares. Es verdad que cualquier migración de, de tecnología, pues lleva unos aprendizajes y unas curvas. Sí, pero bueno, para pero, figura, o sea, para, bueno, numéricamente, a tocar seguir. ese tipo de CMS, WordPress claro. o Magento, tal, al final. Me refiero a la curva de adaptación, para los que estamos acostumbrados a manejarlos, no son... Vaya, no, yo no lo veo una cosa... No lo veo un problema, o sea Porque al final casi todos los conceptos tienen su equivalencia. A lo mejor varía un poco el nombre o varía la ubicación, pero realmente todo tiene más o menos su equivalencia y no su problema. Claro. Y ahí... Hay una pregunta muy buena que, que salió también en la entrevista que hicimos en PrestaShop de transport y como luego hicimos logo, entrevistas lo, a ambos, nos, nos en los, los comentarios, comentarios Que sí. estuvimos en con en ellos los... en los comentarios para profundizar una, una yo, por poner aquí una cosa, hay una cosa que sí, yo que soy técnico, claro. me ha pasado eh, tocar un PrestaShop eh, es fácil o se me refiere desde un punto de vista técnico, el modelo de datos, la, un poco la, la arquitectura que tiene PrestaShop por dentro, es una no arquitectura sencillo. sencilla, es como Wordpress es decir, yo soy un programador ya que hace mucho no toco código, pero veo el código y digo va ah, más o menos me estoy enterando de qué hace esto y cuando he abierto código Magento no me entero de nada, o sea porque al final tiene una arquitectura mucho más compleja por decirlo así, yo creo que Magento es un, un es un producto hecho por y para desarrolladores no es el típico producto pues, que, que, con, con, con algunas capas de abstracción a nivel técnico que molan mucho, que dan mucha potencia pero que es la típica flipada, que los desarrolladores no gusta, pero, pero luego claro genera todo este overhead al final de que cuando tienes que programar tienes que saber mucho más. El que una plataforma sea más fácil de usar, lo que hace es que haya más programadores que sean capaces de programar en esa plataforma. Magento hace falta que, que estudies Magento, por decirlo así, que te tires un año aprendiendo a utilizar Magento antes de poder ponerte a tirar líneas de código que, que, que sirvan. Yo creo que es uno de los grandes diferenciales. A mí por eso me gustan las plataformas tipo Presta, tipo tipo WordPress, ¿no? que, que tiene una gran comunidad, que habrá gente muy top. Es verdad que Magento, por decirlo así, sí, sí que por el otro lado quizás todo el mundo que sepa tocar un Magento te garantiza que tiene un nivel de conocimiento fuerte de la plataforma. Porque, claro, eso no lo puede llegar de tu cuñado y, y tocarle el código. ¿no? A ti que es alguien que está certificado. Eso es si te poco... cuñado viene y te dice que te va a montar un magento, huye. <ríe> cuidado, cuidado. Todavía con un WordPress, con un WordPress claro, podría ser, podría ser que ya... algo se supiera hacer, pero con un magento ya es complicado. Pero luego, claro. luego, fíjate que también se da al revés. O sea, el que presta, entre comillas, sea más... La arquitectura más sencilla también conlleva que mucha gente que no tiene suficiente conocimiento se meta también a montar prestas que acaban en desastres iniciales, que luego acaban... Sí, o sea, hay una parte por debajo que por eso estamos reforzando todo el tema de las certificaciones, formación, que para eso está un poco también la firma de Alejandro, porque es verdad que al que, final que cada uno está montado uno tal y acaban en verdaderos desastres por falta también de... Que es algo que tenemos que medir. Y una pregunta ahí, porque hiciste una migración de Magento a Presta, lo hemos hablado de siempre. Eh, la pérdida de tráfico por la bueno, migración, el desastre, perdimos el 95%. Sí, sí, no, no, la migración fue un desastre. <risa> <risa> pero, pero, no tiene, pero no tiene que ver con la plataforma. Tiene vale. que ver porque nos hizo bien, básicamente. Vale. O sea, al final, ahí hice un máster, estuvimos a punto de tumbar la empresa. O sea, pasamos de mes de récord de venta a tumbar la empresa de un mes a otro. Sí, sí, lo que pasa es que bueno, nos ha costado dos años. Y eso la achacáis un Amiga. poco al, al, al desarrollo, como decís el La migración desarrollo? mal hecha. La migración total, ¿no? ¿Qué aprendizaje. ahí? O sea, si, si volvieras a hacer ¿qué, qué dos, tres cosas tendrías en cuenta. Uf. <risa> no me migraría muchas veces. De, entrada, de hecho, yo empecé en Magento, porque <risa> aunque sabía que no era. No era mi plata. O sea, por costes y tal, no era mi plataforma, pero sí por la ambición del proyecto. Porque no quería migrarme. Yeah. O sea, decía, yo no quiero empezar en un WooCommerce y después tener que migrarme a algo más grande, o sea, a un PrestaShop o un Magento, ¿no? Pero en ese caso es verdad que, que Fabián, que tenía su web en Magento y tal, era muy pro Magento y bueno, yo aprendí Magento, ¿no? O sea, podía haber aprendido PrestaShop Pero en ese caso, pues aprendí más Magento, me, me empezó a manejar y al final decidimos montar Magento. Pero, pero yo monté un Magento con un freelance con, con 1500 euros ¿verdad? una plantilla que yo busqué a la que yo, a la que le hicimos cuatro o cinco cambios un one step check checkout un buscador predictivo tal cuatro módulos y ahora a echarse para atrás pero, pero bueno era lo que era pero servía para testear claro. y ya está perfecto pues bueno vamos a pasar a ahora yo eso también yo simplemente quería comentar que yo veo que Nacho lo que no todos, por eso se migró a porque... Bueno, ahora, ahora ahora estoy ahí peleándome con... Bueno, veréis a un niño por aquí, ¿eh? Que está avanzando por aquí. Ahora, ahora estamos ahí con la con la ¿eh? <risa> vale, que también es un dolor. No sé, siempre hay alguno? Estamos. Eh, sí, sí, estamos ahí con el salto a la 1.7, que bueno, hay muchos cambios, hay demás, ¿no? Y... <risa> Paulete, un segundo. Paulete, déjame un, un momento, ¿vale? Eh, entonces, bueno, estamos en ello, ¿eh? estamos en ello, estamos optimizando algunas cosas que tenemos que optimizar y porque estaba la posibilidad de hacer, de irnos a la 1.7 del tirón y, y no, nos o sea, no nos atrevemos por el tiempo porque se nos va a ir mucho tiempo y hemos decidido que primero hacemos la optimización y luego nos iremos a la 1.7. A ver, Pablo te di hola y te vas, venga, <risas> que si no, no puedo trabajar. Venga, hola. adiós, si no, no me deja. <risas> entonces, eh, eso realmente... Estamos en eso, o sea, saltaremos a la 1.7, pero, pero nos lo vamos a tomar con un poquito más de calma. Queremos hacer unas cuantas optimizaciones porque de tiempos de carga y eso estamos mmm, bastante tocados. Vale. Y como nosotros sí que es verdad que, que, que apostamos muy fuerte también por el orgánico, necesitamos, necesitamos avanzar ese puntito de... De, y sobre todo para también todo el, el aumento de catálogo. O sea, nosotros hemos pasado en 15 meses de, de 8.000 referencias a 54.000 que he visto que tenemos ya. Eh, bueno, todo eso lo hacemos con un sistema, bueno, con automatizaciones y demás que nosotros hemos creado de forma paralela. por eso digo, toda la gestión la hacemos externa. Eh, y claro, realmente todo ese potencial de catálogo no, es, no, no está dando todo el resultado que nosotros pensamos que podría dar porque es verdad que a día de hoy pues, en, en SEO eh, los tiempos de carga son, son decisivos y, y más que lo van a ser seguramente y no estamos en eso todo lo bien que deberíamos. Entonces, estamos trabajando en eso que yo creo que bueno, esa optimización la haremos de aquí a final de año y a principio de año empezaremos a trabajar una, de cara a la 1.7. Venga, perfecto. No hay algún... Pero es... Es un, bueno, al final es, es, es, siempre da dolor de cabeza, ¿no? Cambios de versiones y tal, sobre todo cuando los cambios son muy sustanciales, ¿no? Que en este, en este caso sí que lo hay. Claro. Oye, Joshua, pasamos a ti. Cuéntanos por, cuáles fueron tus razones por las que escogiste PrestaShop. Bueno, yo, yo cuando empecé era la, la gran batalla, ¿no?, de, de Presta, Magento y yo al final, bueno, lo que buscaba era empezar lo más rápido posible, obviamente buscar alguna base sólida que al final eh, los, lo, lo que podías confiar era Presta o, o Magento y, y, bueno, yo sí que ten, sí que tengo perfil técnico, aunque ya lo he perdido todo, pero te das cuenta de que, de que bueno, vi Presta, la curva de aprendizaje era mucho más sencilla y que yo mismo incluso me lo podía defender. Entonces, para mí lo importante era, joder, voy a sacar algo rápido, poder validarlo. Me importaba más eso que, que la plataforma en sí, ¿no? Y, y PrestaShop sí que me lo daba y Magento no. Magento me veía que era meterme en un jardín que si luego tengo que contratar, como bien habéis comentado, pues eh, había muchas más dificultades, requería más presupuesto y, y en aquella época los recursos estaban para destinarlos donde donde hacía más falta, ¿no? Entonces, ese fue, fue el motivo por el que empecé con, con Presta en su día, no, no, no ha cambiado, así que he hecho una migración de 1.5 a 1.7, que ha sido el, el momento más duro, que tengo que decir que, bueno, esa era una de las grandes pegas de, de Presta para mí, ¿no? El tema de las eh, actualizaciones con las versiones, pero de 1.7 ha, ha mejorado bastante, ya es otra, otro cantar. Y, y bueno, luego en el tema que comentaba Nacho de la parte de gestión, eh, es cierto, pero pero también es que es otro mundo, porque nosotros, eh, por ejemplo, con el RP que, que, que tenemos integrados de hace tiempo con, con Presta, te das cuenta de que ahora, bueno, nos hace falta un SGA. Y, y luego resulta que dices, hostia, pues eh, el SGA, el propio RP debería tener un buen SGA implementado. Y te das cuenta que no, que también tienes que irte a una solución SGA que te cuesta 50.000 euros y dices, joder, y te... quiero decir que al, fin... <risa> al final, en... entre unos y otros, necesitas con 50.000 soluciones y, bueno, es una quimera no que, que una sola plataforma te solucione todo porque eh, ojalá no existiera pero no no la hay y bueno esas son un poco las las razones no por las que yo empecé con presta y bueno y seguimos voy, ahí. voy, voy a aprovechar que está yo hablando para, para tirarle una porque claro eh, esta elevador a era Jorge pero bueno así la contamos también ahora eh, con Abora lanzas pero no lanzas con un presta ¿Qué plataforma has elegido y por qué no elegiste presta? Pues, bueno, sabía, sabía que ibas a tirar por ahí. Eh, bueno, con Ávora, con al final, eh, es un e-commerce monoproducto. Yo sí que veía que, que Presta te da más solución cuando tienes eh, un catálogo un poco más amplio ¿no? que, que cuatro productos, que eso no significa que no hubiera podido lanzar con, con Presta. ¿no? Pero, eh, si te digo la verdad, con Ávora lanzamos en una feria eh, en enero que fuimos a París y tenía que hacer una web en en un periquete, un, algo porque fue, fue súper rápido, y entonces eh, era la plataforma que más nos dio. Yo a día de hoy, pues, sí, siempre comparo, ¿no? Digo, esta ¿y si hubiera empezado? Porque cuando empezamos todavía Shopify no, no se oía, ¿no? Es decir, ¿y si hubiera empezado Latin Apicultor con Shopify en su día? Pues la verdad es que haciendo números no, no me salen, quiero decir, no, no volvería. Pero, pero bueno, yo entiendo también que la parte de estudiar cuál es tu modelo de negocio y qué tipo de empresa tienes, también es un factor clave para ver qué CMS se te adapta mejor, ¿no? Y... Y eso yo creo que es una evaluación que se tiene que hacer. Vale. Aquí, Jorge, tú, tú antes comentabas unos números que, que, que tú tenías hecho, ¿no? Para cuando, cuando a lo mejor te compensaba un Shopify, porque sí que hablamos incluso antes de grabar que, que a lo mejor por una fase muy de validación inicial, inicial, inicial, puede tener sentido arrancar con un Shopify. Como ha dicho Joshua, pues en, en un ratejo te has montado un, un e-commerce. Pero ¿en qué momento vosotros veis que, que ya renta por, por por costes tener un PrestaShop? <susurra> primero a partir de digamos que ahora mismo no partimos de una situación es lo típico ¿Tú siempre lanzarías con un presta? pues depende, a lo mejor no siempre ¿no? o sea no es no estamos en un plan talibán porque tampoco sé yo creo que cada uno, cada solución de e comer está ocupando un espacio determinado con unas ventajas y en un momento determinado y luego los proyectos tienen una evolución en facturación y en volumen, me explico, si vienes de un WordPress con un blog pues lo más normal es que evoluciones hacia un WooCommerce y a lo mejor algún día intentar evolucionar hacia otra plataforma superior, que puede ser un PrestaShop o un Magento o lo que sea. Eh, un Dropshipping, pues ahora mismo la verdad es que Shopify está muy adecuado para el sistema de Dropshipping, con lo cual a lo mejor también es un poco una, una evolución normal. nosotros lo que sí hemos ido viendo dentro de esta política o este objetivo que tenemos de ese mid-market, medio millón, un millón de euros, a partir de ahí de proyectos, que es donde consideramos que ahí tenemos una una solución yo creo que más más ventajosa, entre comillas, por todo lo que hemos comentado, el coste de un hombre, técnico, open source, adaptabilidad, un montón de cosas, ¿no? Eh, nos sale aproximadamente que a partir de unos 150.000 euros de facturación, cuando ya metes el fee, metes el porcentaje, y bueno, luego ya también Shopify tiene una serie de cosas adicionales, en, en función de funcionalidades, con una serie de proveedores muy determinados, todo eso mezclado y bien numérica, Ahí a partir de ahí digamos que presta eso, empieza a ser ya más ventajoso. También depende volvemos a lo mismo el tipo de desarrollo inicial que hagas con el nivel de inversión. ¿no? Una inversión normal que, que bueno o sea, yo creo que un presta entre 6, 12 mil se puede empezar a aumentar cosas con agencia metiendo las obras tal empieza los números empiezan a salir hacia hacia un presta ¿vale? con lo cual eso pues es un poco el, el, el, el umbral es un poco y lo que estamos evolucionando la herramienta es hacia todo ese mundo de pues es un mil market medio millón un millón de euros que es donde creemos que, que tenemos una ventaja claro. en teoría competitiva sí yo creo que también ha quedado claro por lo que hemos hablado no en esa fase inicial shop y luego hemos hablado también de, de la problemática con, con los magentos no sobre todo el, el, el talento no claro. conseguir talento que dices que si va a cobrar yo digo si va a cobrar más que el ceo de la compañía pues, pues ya te lo piensas no porque dices joder es complicado eso. Y me ha ahora otro melón y un poco ya más alejado de plataforma, porque, porque yo estoy de acuerdo con lo que decía Nacho, ¿no? O sea, la, la plataforma nos tiene que ayudar, pero, pero debería ser accesorio eh, y, y pues con un préstamo ah, hemos resuelto la mayoría de la situación, claro. por ejemplo. Pero ahora, Nacho, eh, ¿qué es lo más complicado de escalar un, un e-commerce? O sea, vosotros dos cosas habéis partido la cara, quiero que, que, es que o sea, cuando, cuando tú tienes que explicar de qué va esto del e-commerce, de, de qué va para poder crecer. Uf, yo creo que al final son muchas cosas. No, no, lo puedo, o sea, no, no te podría decir una. El, yo creo que el problema es que son tantas. O sea, realmente yo siempre digo, ¿no? al final, bueno, pues alguien que está al frente de, de un e-commerce es, es el director de orquesta, ¿no? como, cualquiera, como cualquier persona que pueda estar al frente de cualquier empresa, ¿no? porque al final son muchos, muchas áreas diferentes. Pero es que en, cuando ya además es, entramos en el e-commerce, toda la complejidad que puede tener una empresa normal más toda la complejidad que le añade el online que siempre se ha hablado, no es que el online es más fácil bueno, fácil, bueno tiene todo todo lo de la empresa tradicional más la parte digital sí. yo la facilidad no se la veo ¿no? otra cosa es que tú puedas empezar con poco ¿eh? puedas empezar muy muy, muy, muy simple muy, tú desde tu casa, tú te lo guisas te lo comes eh, cuatro cosas, cuatro productos, tal empieza y desde muy poco, muy poca inversión se puede empezar, no te digo que no pero, pero eso también lo puedes empezar en un comercio en la calle. O sea, me refiero, puedes, puedes no estar en la primera línea comercial, puedes tener una tienda de cita pequeña, empezar muy poquito a poco y te, tratar de progresar, ¿no? Pero, pero no, no, realmente son tantos frentes que es que realmente yo creo que el éxito, que ya te digo que no me considero un caso de que sea un éxito, es verdad que no va bien, pero bueno, habría que entrar en el concepto de que es que te vaya bien... Eh, Realmente son tantas cositas que te tienen que salir medianamente bien o en las que tienes que medianamente acertar para que el proyecto llegue a, a buen puerto. no Al final es, oye, pues si haces SEO, pues en el SEO pues te tendrás que estar medianamente bien. Si haces eh, captación por CPC, pues, oye, pues tendrás que conseguir unos CPC medianamente tal. Si haces... Eh, o sea, si tienes una plataforma que te la gestionas tú porque no es un Shopify y es un Magento o un PrestaShop, pues tendrás que tener una plataforma que técnicamente esté bien resuelta, que, tú, que se pueda navegar, que no dé errores, que no no sé qué. Eh, la logística, la operativa del almacén, la operativa de compras, pues bueno, cuando ya empiezas a mover un volumen de productos, pues bueno, la parte digital está ahí, pero coge cada vez más peso también la parte de empresa tradicional, ¿no? Es decir, bueno, es que... Eh, al final hay un equipo de compras que trata de que el producto no, no, no haga roturas de stock, que estamos hablando de previsiones porque tampoco puedes tener un almacén con producto que se caduca y de comprar a lo loco porque si compras por encima de lo que vas a vender pues el producto se caduca, es pues, que es todo, o sea realmente cuál, ¿cuál es más clave? Oye pues si no compras bien no vas a vender bien, yeah. seguro, si en mal nadie te va a volver a comprar con lo cual no vas a vender bien. Si la plataforma no permite comprar, no vas a vender, ya ni bien, no vas a vender. Si tu SEO es una tal, no te va a llegar nadie. Si no captas en CPD, pues tampoco te va a llegar nadie, ¿A quién le vas a vender. La plataforma será fanífica, pero no le vas a vender a nadie. Entonces, es acertar un poco en todos los frentes para que esa combinación es la que te permite al final decir, va, todo funciona. Claro. Oye, Joshua, ¿eh, algo que aportar, porque yo con Nacho me queda claro y, y, y lo compro, es verdad que es, es típico negocio donde, donde como poco tienes que ser bueno en todo o sea, y, y a ser posible excelente en algo, pero ¿dirías tú que hay alguna palanca en especial que, o al menos a vosotros os haya funcionado para el crecimiento? Yo, yo también resumiría en, en tres puntos, producto, tu producto tiene que ser la leche, producto o productos, es decir, que tiene que haber un negocio detrás, o sea, eso, ese producto tiene que vender online y offline. Luego tienes que dar un buen servicio y para dar un buen servicio pues tienes que tener eh, las operaciones del e-commerce claras. que Obviamente eso te lo encontrarás luego, al principio no te lo encuentras, por eso al principio siempre se olvida. Y luego la parte de marketing y de captación, que es otro mundo que también pues, tienes que eh, conseguir que, que te entre gente pues, por los canales que, que tenemos. Que pueden ser email marketing, social ads, eh, etc. etc ¿no? Entonces, y luego esas tres patas... Hacerlas rentables, que eso es otra cosa, ya también. Entonces, yo creo no, que no, no es por desanimar a nadie, <risas> pero bueno, es son las, para mí, el triángulo de, de las Bermudas, que cuando lo tiene. Es lo que te hace crecer. Y yo a mí a veces me pasa que hay temporadas que me centro más en producto y mejoro el producto a saco, luego hay temporadas que estoy más centrado en logística y, y me doy cuenta de cuando mejoro mucho una la otra se me descuida un poco y tengo que ir por allá y, por eso, claro, tienes que hacer un poco malabares con las tres cosas y a la vez hacerlo rentable. Oye, Yocho, ya que se habla de rentabilidad, bueno Jorge, Jorge quiere decir algo. <risa> bueno, yo, antes, antes de entrar en rentabilidad, que es un mundo apasionante, que, que además me es muy familiar por, por historia, ¿no? El, yo el otro día estuve comiendo con un e-commerce por encima de los 24 25 millones, 80 de su actividad, Marketplaces, que es otro melón que seguro que hables dentro de un ratito, porque uh -huh. está ahí no. Eh, y esto que decía, dice, han llegado a un punto en el cual la optimización o una pérdida importante de rentabilidad es todo un tema, sobre todo un tema logístico. Todo el tema de operaciones, supply chain, están súper concentrados ahí y habían encontrado como un 2, un 3% directo de mejora en muy poquito tiempo. Con lo cual, depende mucho también el estado del e-commerce. E no Llega un momento que tal, y luego el otro punto que ellos están he intentado trabajar muchísimo, pero más relacionado mejor con rentabilidad, todo el tema de fidelización de cliente, ¿no? O sea, ya partiendo de la base de que ya hay mucho comprador que ya ha comprado en varios sitios con productos concretos y ya se está entrando en una batalla del gran mundo de la fidelización, ¿no? que posiblemente marcará, marcará la rentabilidad, ¿no? Pero hablaban de tema logístico, supply chain, 2-3% de ahorros y además controlables por ti mismo, o sea, no dependes de... De un tercero, fuente de tráfico, CPC, Google... Depende de que tengas de que, de que eso tenga recursos parece... para, para hacer esa optimización, para pensarla, para gente, gente que la controle, gente que sepa de eso. Que, pero es verdad, ¿no? Que, que... Ah, ellos además han ido una figura, hay una figura, porque ellos tienen gente dentro, además tienen una razón bastante grande, y ahí, bueno, parece ser que empiezan a aparecer, digamos, consultores, vale que, que de alguna forma, y además que luego hay... Las mejoras van directamente a cuenta de resultados y son muy, sí. son muy medibles también, ¿no? Con lo cual yo creo que es un, es un campo para entrar muy, muy en profundidad. Sobre todo esto es trabajando con, con marketplace, que luego además toda esa cadena te acaba llevando a penalizaciones, cierres de cuentas, cierres de marketplaces, que ahí se mete otra variable que es tremenda. Oye, pues si queréis, seguimos con rentabilidad. Eh, soy. ya que has abierto tú el melón, eh, ¿cómo se consigue la rentabilidad? No? Aparte de esta parte de, de optimización que dice Jorge, dice que un 2-3% pues eh, en, en algunos ayuda. casos ayuda mucho. <risa> eh, ¿Cómo trabajáis la rentabilidad vosotros? <risa> bueno, la, la rentabilidad, eh, Diego, o, o tienes muchísimo margen o estás obligado a ser recurrente, ¿no? Porque más vistas, los costes de captación que, que nos estamos metiendo en los últimos años, eh, pues es una necesidad. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en ahora nos es más complicado eh, ser recurrentes por la característica del producto. Entonces, eh, ahí es, o tenemos mucho margen para, para poder suplir eh, con esa venta, porque ahora mismo con un producto mmm, no podemos ser recurrentes, eh, pues o tenemos mucho margen o nunca vamos a ser rentables. De hecho, a día de hoy, en ahora, en el canal e-commerce, no somos rentables por ese motivo. Pero, en cambio, en la tienda del apicultor, eh, con 2.500 referencias y un portfolio que cubre todas las necesidades del año del apicultor, pues sí que nos permite esa rentabilidad. Entonces, que suben un poquito los costes de captación mientras lo tengas controlado, eh, en, en ese sentido porque obviamente pues eh, también en e-commerce hay que echar muchos números y muchas métricas que, que bueno que, que todos sabemos pues yo creo que la fórmula de la rentabilidad está ahí ¿no? en, en, en intentar eh, ir hacia la, hacia la recurrencia y maximizar el, el, el margen no, no hay más y, y cómo trabajáis la recurrencia vosotros algo algún aprendizaje o algo que puedas compartir bueno, eh, a, gran, o sea, a grandes rasgos, a, a nivel macro, digamos, la mejor filización siempre es teniendo un producto de 10 y dándole un servicio de 10. Luego, eh, metiéndonos ya un poco más en harina, pues obviamente puedes hacer muchas cosas para mejorarla. Eh, y ahí pues eh, un programa, pues eh, un programa por puntos, eh, darles eh, beneficios de contenidos o de... Nosotros lo hacemos, por ejemplo, con el tema de los cursos, lo utilizamos como vía de, de fidelización, como comentamos, eh, teniendo un trato más personalizado con el cliente, muchas estrategias de, market, de marketing automatizado buscando esa recurrencia, pre, premiando... Pero yo siempre me quedo que a, a nivel macro es eh, teniendo un producto de 10 y dándoles un servicio de 10 siempre. Yo creo que, que con eso es la base para que, que quieran... La, la esencia de, de que quieran repetir. Eso por, por lo menos es mi punto de vista. Totalmente, y lo fácil que es decirlo, lo complicado luego que es hacerlo. ¿eh? Porque... Sí, eso es. Nacho, sobre esta base, ¿tú vosotros cómo, cómo veis, cómo trabaja la rentabilidad y qué cositas hacéis? Nosotros estamos apostando mucho por el, por el tema de la recurrencia ahora mismo. Eh, sí que es verdad que no estamos en, en los valores de recurrencia que, que, que podríamos llegar a estar, pero es verdad que cuando creces a 2 a, a pues evidentemente ese porcentaje pues está un poco... Eh, pervertido, ¿no? Porque, porque realmente no... Claro, si metes, cuando metes tantos clientes nuevos, pues tu recurrencia es baja porcentualmente, ¿no? Pero, pero es verdad que, bueno, yo siempre digo que la primera clienta que nos compró sigue siendo clienta ocho años eh, después. Eso mola. Y que además tiene mi teléfono personal y cada vez que hace un pedido me manda un WhatsApp, ¿no? Y me dice que ya lo ha recibido cuando yo ya... Uh -huh. claro, al principio yo me enteraba que compraba, pero... Pero eso ya no, yo ya no me entero qué compra, evidentemente, ¿no? Pero es verdad que es pues, una clienta que cada mes y medio o dos meses suele, suele hacer un pedido, ¿no? Pero bueno, eso es más batallita. Eh, después, nosotros ahora actualmente, para trabajar la recurrencia, pues lo que está, una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, pues, bueno, pues tenemos un, un grupo de WhatsApp con, con clientes de. Bueno, que tienen alta, alta recurrencia, por así decirlo. Son clientes de. Pues que tienen un histórico de pedidos muy alto. Y bueno, pues les damos un cierto cariño especial. Eh, les ponemos notitas a mano en los pedidos, eh, bueno, utilizamos unos sobres personalizados que tenemos para ponerles muestras y regalos en sus pedidos. Eh, eso lo hacemos un poco más generalizado, pero lo de las tarjetitas a mano y llamadas un poco a, a ver un poco cómo ha ido todo y un poco a medir un poco la, la experiencia, de cómo está siendo la experiencia del cliente, lo hacemos un poco más de forma selectiva a esos clientes de alta, de alta recurrencia, ¿no? Y, bueno, de cara a la rentabilidad, para nosotros realmente está empezando a estar en el, un poco en el punto de mira ahora. Porque es verdad que cuando vendes productos de terceros, eh, donde además hay mucha oferta en el mercado, es complicado, con poco volumen, eh, enfocarse a la rentabilidad. ¿no? Entonces, nosotros estábamos muy enfocados a, a, a, hacer las, las, a hacer las ventas, a hacer el crecimiento de las ventas, como, como veríamos haciendo los tres últimos años a dos por... Y ese es un poco la, el centro que nosotros que nosotros tenemos, ¿no? Es verdad que, que estamos utilizando muchas palancas ahora para, para mejorar la rentabilidad, es verdad que el COVID nos viene bien porque en nuestro sector pues ha aumentado bastante la, el paso del de, de, de, de off a en, en estos últimos meses y eso no, nos ha dado un poco una ola que surfear que, que nos ayuda ¿no? a, a, a mejorar todos esos números, pero es verdad que los márgenes siguen siendo pequeños y que hay que inventarse cosas para... Para, para ser capaz de cuadrar todos esos números con un equipo muy ligero, con un equipo muy joven eh, y ya te digo, dándole mucho al coco <ríe> y, y, y tratar de innovar, ¿no? Y bueno, pues reducir los costes en todo aquello donde, donde puedes, pues bien sea en la operativa del almacén y optimizar todo lo optimizable para preparar pedidos con, eh, pues bueno, con un nuevo unit economic más bajo y después, por ejemplo, pues nosotros toda la parte de gestión, como decía antes, no, lo tenemos desarrollado interno. Entonces, pues, no pagamos licencias, no pagamos eh, software de terceros que, ni desarrollos de software de terceros, eh, porque incluso el prestasol lo, lo desarrollamos nosotros internamente también. ¿no? Entonces, bueno, mmm, no, no tiene por qué ser la mejor solución, pero es verdad que cuando, si tus márgenes son pequeños, pues, tienes que tratar de, de ir ligero, ¿no? Porque no, no puedes ir... Gastándolo loco, básicamente. Totalmente. Eh, pero bueno, has dicho algo muy interesante a mí, lo de, lo de trabajar los VIP aparte, que es algo que casi suena obvio, mm. pero es hace poco, me parece ahí un aprendizaje súper potente. O sea, que, que, que... Sí, sí. Hacemos ahí, bueno, el otro, el otro día leí que se llama WhatsApp Commerce. O sea, pero. <risa> pero, <risa> pero lo leí porque hay un proyecto donde lo he leído. Lo he leído en alguna newsletter, ¿no? Eh, no sé si fue en la de, en la de Jaime. ¿La de Himesa, mesa? mesa, no sé. pues a me El sabe. proyecto de Lagar, ¿Lagar es? Eh, de este de moda que hacen ah, cosas pues, por... sería el nuevo, por, el nuevo retail, a lo mejor, en la de Isma. Puede ser, porque Isma Isma el nuevo sector. Ah, sí, sí, sí. El, el, sí, el nuevo sí, sector, el, sector, el nuevo, el nuevo, sector, sector, el nuevo, el nuevo sector, sector. Lo ha comentado. Este sector, pues. sí, sí, sí, sí, sí. Y, bueno, pues, ahora, ahora me ha que se llama bueno, WhatsApp Commerce, pero sí, tenemos un grupo de WhatsApp para los VIP a los que, bueno, pues, pues el equipo les manda vídeos presentando promociones exclusivas y, bueno, pues, Dándoles un trato un poco más, claro. más especial. ¿no? Oye, mola, mola. Oye, eh, último melón que quiero abrir. Bueno, Jorge, y, y, y aparte lo vas a coordinar tú, porque ya, ya estamos ahí en, en una orilla. Eh, vamos a abrir el melón del Black Friday. Te lo dejo claro, para Patti, cuéntalo, y lo abres tú. Vale, yo antes de entrar en ese melón y como introducción, y ya lo casamos, yo uno de los ejemplos que estoy viendo fuertes es, por el tema de recurrencia, básicamente es aumentar las inversiones en atención al cliente, ¿vale? Por pues, ejemplo, bueno, el proyecto Come Fruta, lo que yo participo en él a través de Mentor e-commerce y tal, pero no, se lo contaremos otro día. La idea es, se ha buscado un justo al revés, meter más recurso ahí, intentando generar más recurrencia, intentando cuidarlos más, sobre todo porque había una entrada de nuevo consumidor en el sector de alimentación que no sabía comprar alimentación y eso está llevando a que gente que entró en el COVID en el pico se está quedando y luego además hay un upselling y un cross selling. Con lo cual, yo creo que el concepto de atención atención e-commerce para, para vender, pues yo creo que. A nosotros nos distintos. ha pasado una cosa así. Algo un poco al contrario, o sea. Porque en el. Bueno, cuando empezó, cuando se desató todo el COVID y bueno el confinamiento en, marzo, en abril o en marzo, cuando fue, eh, realmente tuvimos que cortar el teléfono. Porque no éramos capaces de atenderlo. Exacto. Entonces, bueno, la gente se quejaba de que tardábamos Igual. mucho en atender y tal. Y que había mucha gente a la que no llegábamos a atender, con lo cual lo, lo tuvimos que cortar y ahora justo la semana pasada lo hemos vuelto a activar porque no, no o sea, hemos tenido que poner y reordenar tantas cosas que ahora hemos llegado a reordenar el tema del teléfono ¿no? Pero es verdad que el que, que muchos clientes no lo venían demandando no decir oye es que desde que no tenéis teléfono y tal es muy difícil contactar con vosotros es verdad que habíamos montado un chat ahí bueno pues con ciertas respuestas intentando acotar toda la, todas las casuísticas que se nos daban en la comunicación con el cliente, intentando acotarlas en un chat que te redirige un poco según la casuística y lo habíamos intentado solucionar con eso, pero es verdad que, que al final el trato, el teléfono... Nosotros teníamos clientes que solo compraban por teléfono. O sea, llamaban, se sabían el nombre de las chicas, incluso. O sea, era un tema de súper personal, de decir, oye... Mmm, o sea, ¿y ¿cómo está tu niño? Como no sé, o sea, ¿cómo, cómo cómo cómo el que va a la tienda del barrio. O sea, no. es que eso se pierde. O sea, en, el, en el teléfono toda esa toda esa frialdad de la compra online se pierde porque al final se establecen relaciones, ¿no? Y eso estamos en sí. ello. Y yo lo que creo ahora, y claro y ya abrimos el melón que, que hablaba Corti, que además me deja liderar un rato, lo cual pues me llena de satisfacción. Eh, yo creo que viene... Para mí el melón de los melones, ¿no? Y es que toda esta rentabilidad, yo lo, lo, un poco lo que tengo en la cabeza es que lo que es el periodo este de Black Friday, Black Friday, llamémoslo Black Friday, campaña Navidad, Reyes, todo lo que está llegando ahora, yo creo que va a ser una amenaza tremenda para, para mantener esa rentabilidad, ¿no? sobre todo el producto un poquito más commodity, con lucha. Entonces, yo lo que, lo, si queréis, lo vamos a hacer muy rápido, porque estaba preparando la... porque me han llamado varios medios para contarlo y tal, un poco la nota de empresa, lo que estoy preparando y si queréis lo comentamos, ¿vale? Muy rápido, yo lo he dividido en dos bloques. Un primer bloque eh, hablando de que vamos a una campaña de Black Friday completamente diferente a la del año pasado, porque hay un ecosistema diferente, cuento un poco el ecosistema, mirad, lo valoramos, y luego yo me atrevo a hacer tres o cuatro predicciones, la comento y las valoramos. Entonces, a nivel de ecosistema diferente, en mi opinión, han entrado, Vamos, mi opinión y los datos que tenemos en prestado aproximadamente 1.8 millones de nuevos compradores, 2 millones con perfiles de edad más avanzados, que el año pasado no estaban tan activos como estaban estas. Tienda tradicional muy afectada por limitaciones o sigue afectada por limitaciones. Fabricantes, marcas, tiendas con stock importantes y con mucha necesidad de liquidez. Grandes retailers, eh, Corte Inglés, Carrefour, tal, que han reforzado todas las estructuras logísticas, y su apuesta comercial, yo creo que en el caso del Corte Inglés con el Prime es muy claro. Un Aliexpress, que para mí cada vez empieza a tener más fuerza, con una mayor implantación en el mercado español y además con marcas importantes ya apostando por ellos. Y luego, yo creo que un Amazon, yo lo llamaría desatado, con una cuota cada vez más importante y que, si os fijáis, han empezado las campañas de publicidad a mediados de octubre, y el tipo de claim que estaban utilizando es el 15 de octubre, compra tus regalos para Navidad en Black Friday. Eso ha adelantado todo, incluyendo que el Prime Day sí, de Amazon pero se guau, nos ha adelantado. Que no, no empiezan el Black Friday Entonces, antes porque es el que, Prime que eso, Day, o sea, ya, ya por, por no enganchar. O sea, es que no les queda más tiempo. Claro, pero es que el Prime Day fue, fue en julio, se lo llevan a mediados de octubre sí. y ahí empieza la fiesta. Y en cuanto acabe el Prime Day, empiezan con literal, 15 de octubre, compra tus regalos. Eso para mí, el ecosistema ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿cómo valoráis esto? ¿O, o veis otros factores o no? ¿O, o qué veis vosotros? Bueno yo, en, bueno, yo en mi caso te hablo desde la... No hacemos Black Friday y, y no hacemos Black Friday desde hace... Tres años por un por un caso que, que me pasó. Que bueno, nosotros tenemos eh, máquinas, bueno, tenemos producto de todo tipo, ¿no? Pero tenemos máquinas que valen, eh, son tickets altos, ¿no? Y en concreto me pasó con un extractor de miel, ¿vale? Que valía, bueno, sé si recuerdo, 2200 o así. Y bueno, ese año, pues bueno, fiebre era Friday, y tiramos los, la casa por la ventana, hicimos eh, descuentos masivos durante ese fin de semana. Y, y, nos, y, bueno, eh, un cliente compró una de estas máquinas eh, la semana anterior del Black Friday. Y entonces llamó, súper mosqueado, porque además era un, un cliente de hacía 3, 4 años. Entonces, claro, eh, nos dimos cuenta de que, claro, es, si buscamos la, la recurrencia y la filización y tal, muchas veces, salvo modelos de negocio de marketplaces grandes o grandes marcas o sector moda, que ya se entienden esos eh, grandes vaivenes de precio, el resto sí. yo creo que puede ser una estrategia peligrosa, ya no solo a nivel de, de márgenes, sino a nivel de fidelización de cliente, porque se puede llegar a la lectura de, ostras, sí, claro. si ahora me haces este descuento tan bestia, me estás engañando todo el año. Y a mí me pasó con varios clientes que, bueno, decidieron directamente pusieron que dejar, dejaban de comprarnos porque una semana antes habían hecho esa compra o le devolvíamos la diferencia o eh, tal. Entonces, lo digo por si hay alguien que nos escucha que empieza con la estrategia y tiene un negocio similar, o sea, que no, no, es, no es una gran cadena o tal, pues puede verse en esa... Problemática, pero por el resto yo coincido con, con, tu, con tu lectura y también para el e-commerce que, que no son grandes players, también se va a ver ahora quién está preparado logísticamente, igual que se vio en el COVID, que nosotros, igual que comenta Nacho, teléfono saturado, empezamos a dar plazos de entrega de 10 días, eh, bueno, toda esa problemática que ahora pues el que había hecho los deberes, o se había dimensionado eh, correctamente para ahora, pues lo podrá aprovechar que no es fácil hacerlo en dos días, sí. desde luego. Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo. Realmente, o sea, el e-commerce ya de por sí, por, por, por lo menos en nuestro sector, eh, los precios ya son muy bajos, ¿no? Entonces, mmm, ir a más bajo todavía es que no tiene sentido, ¿no? O sea, no es verdad que haremos cosas, eh, pero cada vez más las cosas que hacemos están apoyadas en las marcas. O sea, gran parte de lo, del extra que podamos hacer está... Está sujetado por las marcas, es que nosotros no lo podemos sujetar. O sea, no. O sea, es que lo, lo, lo decíais, es que va la rentabilidad totalmente. Y además estamos en fase contraria. A, o sea, la política ahora mismo es totalmente contraria a eso. O sea, vamos cada vez más buscando el camino de la rentabilidad y todo lo que vaya en contra de ese camino, hubimos. ¿no? Es verdad que algo haremos porque al final la gente espera que hagas algo, ¿no? Y bueno, hay que hacer algún guiño pero no vamos a tirar la casa por la ventana. O sea, no vamos a tirar la casa por la ventana porque no es tirar la casa, es tirar el negocio. ¿no? Eh, y, joder, pues ya llevamos ocho años y nos, nos ha tardado mucho y hemos bueno, sufrido mucho para construirlo para, para, para, que, para que por una cosa que no tiene mucho sentido, pues lo que, lo que decía Joshua, ¿no? es verdad que pues en moda, pues históricamente, pues hay campañas pues de, de, de, de, de liquidaciones de, de temporadas y de campañas, ¿no? Pero es que la vitamina C que vendo en enero es la misma que la que vendo en agosto. O sea, es que no hay que liquidarla. prefiero es que no son productos susceptibles de estar todo el día con, el, con la oferta, ¿no? Es verdad que, es, que se hace porque es la única forma de dinamizar al cliente y de dinamizar ventas, pero... pero de ahí a volverte loco y vender las cosas al 50% del precio que ya en muchos casos tiene hasta un 30 o un 40% sobre el precio de la calle, pues no lo sé, como no lo ponga yo, o sea, el dinero no sé de dónde va a salir. O sea, <risa> <es justo> <risa> este <risa> claro, ¿quién me a pagar la fiesta, ¿no? me suele decir. <risa> Corti, ¿tú qué ves? Sobre lo que hemos puesto, algún punto más que, que creas que se pueda añadir es que es muy ese, complicado, o sea, es, es muy complicado por lo que decís, es decir, la, la mayoría van con márgenes bajos, es decir, bajar más es complicado. Eh, es verdad pues también lo que ha dicho Nacho, ¿no? Que por desgracia la única forma de dinamizar al comprador y si tu objetivo es crecer, crecer en usuarios de los que le vendes, crecer en ventas o haces algo o te pierdes, un, te pierdes el festival del dinero, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay dos, dos tipologías de, de negocios que además más clara es el que busca rentabilidad y el que busca crecimiento, crecimiento con rentabilidad es súper complicado. Eh, Nacho no lo ha contado, ¿no? Que bueno, hasta ahora pues han sacrificado o sea, un poco de rentabilidad para poder crecer. Sí, pero porque cuando estás invirtiendo en muchas patas a la vez del negocio, es muy complicado estar pensando en la rentabilidad claro, porque claro. Es que estás gastando todo lo que entra, ¿no? pero, pero es lógico, además es que yo, yo a mí me ha pasado en distintos momentos de intentar ir a por las dos cosas y es un tiro en la cabeza porque claro. es que no puedes. Nos o sea, decimos... Decimos que ahora mismo nosotros estamos preparados para facturar 30 o 40 millones de euros. Claro. Tenemos claro. el software, o sea, tenemos todos los sistemas informáticos preparados, tenemos toda la logística, tenemos la capacidad operacional, tenemos la capacidad de implementar las operaciones con personal externo mañana, o sea, una, con una llamada a cualquier empresa de trabajo temporal, ponemos el refuerzo que haga falta porque la operativa está preparada para que cualquiera lo pueda hacer. Claro. el los... sistema tiene de, de todo, o sea, está todo marcado en el almacén, todo, o sea, estamos preparados para hacerlo. Ahora estamos preparados para hacerlo. Claro. Pero claro, eso es la inversión de los últimos de los últimos tiempos. Claro, no, no, que que, que todo cuesta dinero, pero por eso yo es que cre creo que el problema de esta campaña es que te obliga a casi todo el mundo a entrar en un juego que no es el juego de todo el mundo. Esa, esa es la mayor putada, ¿no? Que dices, no. oye, eh, eh, o como vuestro caso, ¿no? A mí lo que ha dicho Joshua me, me parece genial, cuando estás en un nicho y, y, y por suerte... El apicultor pues, no se va a gastar el dinero de, que necesite para material para las abejas en comprarse consolas. Es que, es que posiblemente el, el cliente que ha comprado esa máquina la compra porque la necesita, no sí. porque se habla Friday, no es una compra impulsiva. No Eso, o sea, compra impulsiva, te comprarás una camiseta que dices tú, bueno, necesito una camiseta más. Pues a lo mejor no. Sí. Pero necesito la máquina para trabajar. Oye, pues sí, da igual. El, el problema de Black Friday es que ya lo hemos visto estos últimos años, yo, yo que hasta sí, las sí, claro. empresas de servicios hacen Black Friday, ¿no? Que dices, a ver, amigos míos, eh, te voy a vender la hora de magento más barata por ser Black Friday, no me jodas, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que, que es saber cada uno a qué está jugando y, y, y, si, y si va en tu juego tienes que entrar. Es decir, si mi objetivo del año es multiplicar por dos, por tres, por cuatro la, la facturación, eh, porque tengo la capacidad para hacerlo y porque está en mi juego, que, que es súper, que es que es lícito y hay, y hay tipos de negocio que tiene sentido, pues adelante. A ver, que tu objetivo de la rentabilidad, hay que ser pues más inteligentes. También el Black Friday se está desde mi punto de vista se está complicando mucho por lo que ha dicho Jorge, ¿no? Es decir, Amazon adelanta el Black Friday, pero ¿por qué adelanta? Porque es una forma de conseguir tráfico más barato, para conseguir ventas, para para aplanar el pico, pero es que llega a un punto que el Black Friday es, es, es un juego a la, como, como de 3-4 meses seguidos. Es que no todo el mundo y puede... Y estar... posiblemente también posiblemente también para aliviar la logística. Eso es. Está mm -hmm. intentando ampliar el plazo del Black Friday para no concentrarlo, ¿no? Para claro. no... No, colapse, no colapsar. De hecho, si sigues los, los, los, los emails de Fabián, que, de su tienda sí. online, está, está diciendo lo mismo de decir: Oye, compra con previsión, ya sabemos lo que va a pasar. Sí. Eh, adelántate las compras del turrón. Que, que, que, que lo vas a necesitar para Navidad. No te esperes a cuando está todo saturado. O sea, cómpralo ya. ¿no? Sí. está jugando con ese concepto porque. Y es verdad. Y va a pasar. O sea, va a pasar, pasa todos los años. Y este año. Si además llegamos, que parece que sí, con cierto confinamiento, ciertas restricciones, ya como, por ejemplo, hay en Andalucía y demás, mmm, vaya, va a haber más, o sea, se va a vender más y además ese es un buen momento para también trabajar la rentabilidad. Claro. Es decir, si te van a caer más ventas, aunque no crezcan más, pues a lo mejor puedes sostener un poco más el precio, ¿no? No, no, no bajárselo, ¿no? Eso. Eh, bueno, eso es, la, eso es rentabilidad también, no, no, no solo porque, eh, porque ahorres un 2% operacionalmente, que, que evidentemente bueno, bueno es, pero si, si eres capaz de sostener el precio y seguir generando las ventas, eh, como un poco está pasando también en nuestro sector, como decía antes con el COVID. Y hay una cosa que, que Jorge no ha tenido en cuenta y que a mí me preocupa, y es no hemos hablado de cuánto dinero tiene la gente para gastar. Porque sí, la capacidad, capacidad de para vender hay mucha, porque la gente tiene mucho que vender porque lleva mucho tiempo sin vender, en muchos casos en el físico, ¿no? Todas las tiendas, las que tú dices, habrá grandes, grandes tiradas de stocks, ¿no? Pero ¿cuánto dinero tiene la gente para comprar? ¿no? ¿O cuánta gente no va a tener dinero para comprar nada? Sí, eso... Yo... Es muy no buen sé, dónde, añadir, no sé dónde está el equilibrio. Pero fíjate, pero... Hay, yo yo ¿no? creo que este año con, bueno, pues eh, quizás no se note tanto, porque ha, están lo, ha habido ERTES, sigue habiendo ERTE, sigue habiendo ayudas. Creo que, la por, por desgracia, y esto sí que es una pena, la gente más desfavorecida es gente que seguramente tampoco gaste mucho habitualmente, porque son al final la gente con menor, menos recursos. Eh, la clase media está sostenida, el, pero el año que viene sí que vamos a ver una hostia, una hostia importante ahí, porque claro, se va a acabar todo esto. Y os digo, y, la, y y lo peor de todo es que realmente esto le está pegando un palo a quien ya estaba al límite no y se, lo, y se lo está cargando. Totalmente. Uh -huh. Si queréis, lo que he lo que intentado un poco, y no todo esto, más, esto, a mí me salen como cuatro, cuatro predicciones, que bueno luego nunca se cumplen, o sí, <risa> pero ya, ya lo comprobaremos a posteriori. El, el, yo veo, más o menos, o lo que sale un poco, estas son más confiables, yo veo en tu, 40 o 50% de crecimiento en venta total campaña, o sea, no solamente lo que es Black Friday, sino el total. Yo veo una mayor concentración en el top 3 de players que han salido datos hoy, que entre Amazon, Aliexpress, Corte Inglés se están moviendo entre un 20 y un 25. Yo creo que durante este periodo se pueden ir 8 o 10 puntos superiores, ¿no?, por las mismas estrategias y políticas de penetración. Incremento de descuentos medios con fuerte impacto en rentabilidad. Todo lo que vamos hablando de revenue management va a ser fundamental. Y luego, no sabía cómo ponerlo, de una forma políticamente correcta, pero tensiones muy importantes en la cadena logística. Y lo que ya nos vienen a contar, es decir, adelante los pedidos, están ya viendo que va a haber un colapso las mismas agencias de transporte, que se va a acabar entregando mucho de posterior Black Friday, como pasó hace un par de años, febrero. posterior a Navidad. O sea, eso va a llegar. ¿Qué va a pasar? Entonces esto, esto, es lo que haremos corto y como hicimos hace dos años en el 18, ¿te acuerdas? que hicimos un estudio con e-commerce y contigo y con digital y braisins y todos estos líos. Haremos el estudio porque yo, yo estoy convencido que, que va a ser un va a ser la madre de todas las porque hay una rentabilidad ¿no? y esa rentabilidad va, va, va a presionar a muchísimas empresas que también en e-commerce, eh, y, y, yo vamos a asistir a una concentración también de nuevo acelerada, ¿no? Con una Amazon y un Aliexpress todavía más fuerte que hace dos años. Con lo cual, unas navidades curiosas. Cosas. Sí, poco pues en todos los sectores va habiendo cada vez más concentración. En nuestro sector pasa también, pero por lo menos los datos sectoriales que hay, al final todo, todo apunta también a que las 10 primeras tiendas cada vez están más lejos de las siguientes, ¿no? Y que cada vez concentran más ventas, ¿no? Y eso, bueno, suele ser lo normal, ¿no? En todas las categorías... Eh, que es, al final en portales de viajes pues hay muchos, pero al final los que mueven el, los que cortan el bacalao no Os suele decir, pues pues, pues son lo, los cuatro o cinco mismos, ¿no? Claro, lo que pasa es que esta situación Yo, yo también creo que sí, sí, sí, sí, eh, al, al crecer tan rápido, pues hemos visto que este año es el año de, de la logística y operaciones, por eso los grandes se concentran cada vez más porque muchas veces nos pasa que claro, eh, el problema de, de dar también un buen servicio en en e-commerce es que tienes que tener stock y tener stock implica tener mucho dinero en inventario. Entonces, mucha gente que intenta probar otros e-commerce que se sale de Amazon y va al e-commerce pequeño, se pega con que no está tranquilo porque realmente la gran mayoría no tienen no tienen el inventario en tiempo real con el préstamo. Entonces, ya eh, es sinónimo casi de, de mala experiencia. Hay muchos... No, no quieren salir de las, de las grandes precisamente porque no se fían del servicio de, de las otras y, y eso al final cuando viene un cambio tan rápido eh, penaliza a los que no tienen recursos para dimensionarse o que no estaban dimensionados para soportar todo esto. Y eso yo lo he visto mucho, que gente dice, bueno, ya no me vuelvo a salir de Amazon o que me salga más caro porque le he hecho el pedido a la tienda de turno y no lo tenían en stock y luego tal. Y eso al final se traduce en que los pequeños eh, cada vez se vean más penalizados y, claro, los grandes, aparte de los recursos que pueden destinar cada vez más y demás, es que ya se... Colonizan en, en esa parte también en la mente del consumidor. No, complicado. Hablando sí. de lo que decía Joshua, Pero simplemente dentro de dos, dos semanas después de que publiquemos esto, una, publicamos una entrevista con alguien que yo le he preguntado y cuánto tenía en stock y tenía veintipico millones en stock. O sea, ahí, ahí lo dejo. Que me he quedado, se me, se me han caído los calzoncillos al suelo. Es que los e-commerce en, en el banco no tenemos Eso un duro, exacto es. claro, las estanterías. Pero que yo creo que están cuesta que desde las fuera, incluso cuando estás metido en el sector, te cuesta darte cuenta de cuánta pasta puedes, claro, con un e-commerce ya potente, cuánta pasta puedes tener, necesitar tener inventario. Es que es una animalada. Claro, es que nos, nos centramos mucho en la parte digital siempre, pero nos olvidamos de la parte de negocio eh, pura, ¿no? Y al final… Es eso, ¿no? Es la, to, bueno, todo lo que, toda la operativa y, y de poner las manos en el momento correcto y el organizarlo y el que todo eso funcione y tener el almacén y dimensionarlo y cambiarte y, y que montas un almacén y cuando estás creciendo rápido dices tú, bueno, es que me va a durar año y medio, es que no te da tiempo a amortizarlo, es que vas a perder dinero. O sea, cada vez que te cambias de almacén, palmas dinero. Nosotros además nos hemos cambiado recientemente de almacén y de ciudad, porque eso del COVID nos parecía poco y hemos dicho, pues vamos a cambiarnos de almacén y de ciudad, <risa> que eso, vamos a decir, bueno, eh, la locura máxima, ¿no? O sea, yo en la vida hubiera pensado, ¿no? pero bueno, yo decía en Alicante, pero bueno, hace un par de años también se incorporaron a la empresa mis hermanos y, y como yo soy de Málaga y mis hermanos viven allí, hemos decidido, en, en, en junio decidimos trasladar la empresa, porque es verdad que hacía falta un cambio de instalaciones, y, y en cinco semanas tomamos la decisión y, no, y, y operativamente estábamos en Málaga. Cinco semanas desde que decidimos cambiarnos hasta que estábamos operando desde Málaga. Eh, eh, eh, a final de junio, ¿eh? O sea, todavía estaba la cosa complicada. Pero bueno, la verdad es que salió, salió muy Sostener bien. Sostener narices, me ¿eh? Mira, justo Jorge y yo estábamos hablando antes de grabar de Málaga, ¿eh? Eh, eh, eh, Le tenemos el ojo. Chico. Sí, en, Mar en, Málaga, sí, en, Málaga, hay... en Málaga. Oye, pues veniros cuando queráis. Yo ahora mismo estoy en Alicante, pero voy... Por lo ver, casi incluso un par de veces. He empezado yo porque el, con, el, con el proyecto este que tenemos montado de mentor y copia especial, hemos, hemos empezado con un B2B muy fuerte en, en la zona de Marbella. Y, y yo no sé, al final el domingo lo típico, en ¿no? un espeto, luego por la noche, oye, pues bueno, una Lo bueno, queráis ir a Málaga, oye, avisarme y, y, luego oye, a... y hacemos un especial desde Málaga. Eso, ah, eso, nada, eso. Nada, corte, pues hasta, yo me apunto el especial desde <ríe> Málaga, <ríe> que tiene <vamos ríe> que ir ahí. Pero... Y es verdad, también, y es yo, verdad yo. que hay un, sí. hay un ecosistema importante en Málaga también, ¿eh? de, de empresas digitales. Sí. Es brutal, se está chulo. montando algo también muy chulo. Mola, mola. Eh, Jorge, ¿haces, ¿quieres decir bueno, unas también. palabras finales? Eh, pero, eh, pues, me viva a PrestaShop en el corazón. <risa> eh, bueno, yo, yo creo que ya somos… No, yo, yo, yo, yo como, como conclusiones. Hombre, me gustaría contar lo de Mentor e-commerce, pero no es el momento, eso ya buscaremos un día para contarlo. ¿no? Hacemos un capítulo es un nuevo proyecto en el que estoy trabajando. Pero… Claro, porque va a estar surgiendo cosas de B2B… En B2B hay un mundo súper interesante de e-commerce, de gente intentando emprender en ese sentido… mucha Mejora… Yo para mí va a ser una ola maravillosa, ¿no? Y luego la otra es la del B2C, pero enfocada en alimentación, que yo creo que hay un mundo también sí, sí, maravilloso. Sí, maravilloso. Pero bueno, eso ya, ya lo contaremos no toque, el, el, el tema es, yo como conclusión lo que diría o sea, PrestaShop eh, volvemos a lo mismo, hay un tipo de CMS un poco para cada tipo de necesidad nosotros entendemos que la oferta que tenemos ahora mismo en ese mid market proyectos a partir de medio millón un millón de euros, compite muy bien por, por muchísimas razones de las que hemos hablado el PrestaShop funciona bien en SEO PrestaShop funciona bien con 50.000 eso tengo lo que he antes, o sea, tiene que estar bien configurado y eso tiene un coste con lo cual, pues larga vida PrestaShop, happy to be PrestaShop. Hombre, eh, bien. Me he Hombre, por ello, pero es bueno que ¿no? el country manager diga que, que está bien, ¿eh? porque si dijera que está mal, estaría complicado. Claro, claro, claro, claro, claro, claro. Nacho, ¿algún por, por dónde te pueden seguir? O sea, los que hayan escuchado y tal, ¿dónde pues bueno, sí? Claro. te pueden comprar. Pues nada, pues nosotros estamos operativos en farmacios.com, en farmacios que se escribe con ph eh, y después, bueno, pues estamos operativos, estamos dando mucha guerra en las redes sociales y bueno, a mí personalmente voy que seguir pues, bueno, en LinkedIn, en Twitter y, y nada, eh, también aprovechar para dar las gracias por, por contar con nosotros para, para este tipo de de eventos, yo me, ya te digo me apunto fácil a bastantes cosas. <risa> Así que nada, cuando queráis hacemos el especial de Málaga. Sin es eso. No, muchas gracias a ti. Me apunto el, el especial de Málaga, se va a pasar, ya te lo digo yo. <risa> Joshua, <risa> Joshua caso? ¿Por, ¿por dónde te pueden seguir y comprar también? Pues bueno, pues eh, el que se quiera hacer apicultor, pues en la tienda del apicultor Punto com, y el que quiera echar un ratillo las palas en la playa o tal, pues a Y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, LinkedIn y y en todos esos sitios vale, genial Na, Na, Nacho, Joshua muchísimas gracias por, por compartir tanto porque bueno sabe, habéis abierto habéis contado un mogollón de cosas y aprendizajes creo que aquí quien se monte un e-commerce quien bueno quien haya escuchado hasta aquí quien, y ha queriendo montar su e-commerce adelante <risa> tienes, tienes lo que hay que tener así <risa> bien, que nada muchísimas gracias por todo esto Jorge también gracias por, por bueno pues permitir que pase esto por compartir sí. también siempre tanto otro día nos reservamos para ese de e-commerce y vamos a hacer ese especial de Black Friday y, y a ver qué pasa o no. Va a ser divertido como poco. Así que gracias a todos y un fuerte abrazo. Nada, muchas gracias. Y darte, darte a ti las gracias Corti, ¿no? Por tu, por tu generosidad. Pero tú pagabas no pagabas en, general, en ¿no? jamones, ¿no? Bueno, de... <risa> <risa> no, escucha, ya que vayamos a Málaga, ya buscamos un buen jamón, con un cortado, bueno, el cortado lo pone yo llevo el jamón esto ya yo creo que ya lo vivimos hace unos sí, 15 es años. Es cuestión pero... de buscar Siempre mola. <risas> Un abrazo chicos. Venga, muchas gracias. Hasta luego. A ver, muchas gracias por ti.